Si me atrapó, Bunga, se acaba el video. Muy bien, gente, ya estamos aquí en los pool rooms Y bueno, ahorita me voy a sacar la inteligencia artificial del bot para comenzar a correr nada más. Déjenme buscar un lugar estratégico. Aquí, 3, 2, 1. ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! ¡Curre! Oh mierda, está atrás, está atrás, lo tengo atrás, what the fuck is ¿sí? Salta Corre, corre, corre, corre, perra Cuidado Corre, cuidado Ay no Oh shit Oh shit Está aquí ¡Oh, Gate Oh shit Oh shit Tengo que encontrar una forma de aquí, escapar ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡Corre, guachín! ¡Corre, guacho. ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uy, no. Oh, está aquí! Está, ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Mira, voy a buscar a buscar a varios! ¡Oh, shit! <coughs> ¡Está como... ¡Está peligroso, está peligroso! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Por aquí no, por aquí no! ¡No! Vale, madre. Vale, madre. Vale, madre. ¡Gira, gira, gira! ¡Oh, oh, mierda! ¡No, no, no, no!